¿Qué tal, Susana? ¿Cómo estás? Hola, Javier. Fenomenal. El otro día, qué éxito de nuestro evento Campus Enor, donde celebramos el 30 aniversario y lanzamos las nuevas provisiones del futuro. Un éxito. Un éxito súper interesante y muy entrañable también. Nos acompañaron más de 150 amigos. Fenomenal. Uh -huh. Hubo gente, en cualquier caso, que al margen de Cipri, que estuvo con nosotros sí. y un evento fenomenal no pudo asistir. Sí, es verdad. Les echamos de menos, pero a lo mejor podemos hacer algo. ¿Y qué podemos hacer? Compartírselo. Podríamos hacer dos cosas: compartir todo el evento que va a estar disponible o compartir el making off que estuvo muy divertido. ¿Qué te parece? Muy buena idea. Pues Fenomenal. No, no, no, no, no. Pues lo compartimos. Vamos a compartir con vosotros el making off. Espero que os guste. Muchísimas gracias.